¡Hola a todos! ¡Buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jaime Alejandro. Eh, esto es eh, la lista de avanzado. ¿Y qué vamos a ver hoy, Jaime? Pues hoy vamos a ver los nuevos diferentes estilos que hay en la plataforma escolar. ¡Genial! Cuando hablamos de estilos, hablamos de una apariencia que tiene nuestra transparencia y que nos permite jugar con eh, la imagen, la parte visual de la plataforma. Hace un mes aproximadamente, Jaime, explicamos el estilo infantil, ¿verdad? ¿Y qué estilo vamos a presentar hoy? Pues mirad, ahora os lo enseño. Para ver los estilos, primeramente voy a crear un libro. Le di a nuevo contenido y voy a poner, por ejemplo, el título prueba. Prueba estilos. Para que lo no veáis. Le di a ok y se va a abrir, pues ya sabéis, los tres temas y las dos actividades que por defecto salen. A la hora de añadir una actividad, si yo le di a añadir actividad, voy a poner estilo 1, Aquí abajo del todo tenemos la opción para cambiar los diferentes estilos. Si le hacemos clic, vamos a ver que tenemos el estilo adultos. ¿vale? Tenemos el estilo eh, primaria y el estilo secundaria, que son los tres estilos nuevos que han salido. Os voy a enseñar estos tres estilos. Venía, con el primero, con el de primaria? Venga, y el de vamos primero. a ver. El estilo 1 de adulto, primero, si queréis, adulto, le doy a ya, si sí, cierro el modo de edición, bueno, voy a poner algo, aquí pongo prueba de título, prueba adulto, le doy a guardar, cierro el modo de edición, y este sería el estilo adulto. genial Pues ahora vamos a ver otro estilo. Modo de edición, añadir actividad y vamos a ver ahora el estilo primaria, el otro que ha salido nuevo, dedicación y pongo de nombre estilo primaria, ok, aquí primaria, pongo de título, guardar y cerrar edición, Este sería el estilo primaria, ¿habéis visto? Muy bonito, muy visual, ¿no? sí, muy atractivo. Y por último, el Entonces último que se, se ha creado, le añadir actividad y vamos a ver el estilo secundaria. ¿Vale? Es el título secundaria, le doy a okay. Guardar, cierro el modo edición y este sería el estilo secundaria también muy atractivo, a eh, mí me gusta mucho. Muy guay. Pues nada, no estos sí, claro. son los tres nuevos estilos que he añadido al infantil eh, tendríamos ya una serie de, de estilos que nos permitirían adaptar el contenido que tenemos a eh, nuestra idea. ¿Vale? Podemos jugar con él, podemos probar y nada, animamos a la gente a probarlo, ¿verdad, Jaime? Pues sí, probar estos tres estilos que la verdad. Eso es muy atractivo y a los, a los chavales, a los niños, les, les encanta. Genial, pues nada, os animamos a probarlo, como hemos dicho, y eh, cualquier comentario, si os ha gustado, si tenéis idea de otro estilo, eh, podéis dejarlo aquí en el vídeo de YouTube o en nuestras redes sociales. Pues nada, muchas gracias. Bueno, adiós.